Aquí, si ustedes ven todo eso blanco, todo eso hacia el fondo, todo es el agua. Y ahora cada vez menos, aquí se va acicando. always is this, the system is losing more water than the one that entered to the system. So that means have a negative water balance. If it continues like this, probably the, the superficial lakes will disappear. Bueno, antiguamente nuestros abuelos sembraban, cosecham parhualas, dicen parwala, que amontonaban nuestros abuelos para el invierno. Y el ganado era mucho, 100 ganados, a veces 150 o 200 cabezas de ganado. Ahora no, ahora si usted ve, recién estoy, tenemos cuánta, habrá, unas 20 o, o el que más tenga, tendrá sus 50 cabezas de ganado. Todo eso se debe a que el que factor el agua. El agua, la escasez de agua. Cada día tenemos mucho menos agua. Nosotros lo que queremos es preservar, preservar nuestros nuestro nuestros nuestro, nuestro nuestras culturas. Queremos también transmitirlo a nuestros nietos. Pero así como vamos, yo creo que no sé si, ¿cómo, cómo haremos para, que, para salvarlo, para salvar nuestro ahillo. La gran concentración de flamenco andino estaba en las lagunas frente a Peine porque ahí ellos nidifican, ¿eh? Eh, pero ahora el agua es muy baja y a ellos no, eso no les sirve. Um, we expected that in probably 100,000 years, this, this place will be completely dry, but now human activities are accelerating the process, at a, at a scale that we never have uh, think about before. Yes, it can be, but always moderately as it should be. No como ahora que está haciendo eh, CQM, la la del Litio, que ellos eh, sacan, sacan agua y no hay control, no hay control por parte del gobierno. que a nosotros los vinieron diciendo que la solución eran estos autos eléctricos, la salvación del mundo y todo, y, y en realidad no es la, no es la salvación, pues, sino que la salvación es la conciencia de cada ser humano, de que sepa respetar este territorio como lo respetamos nosotros, la tierra que llamamos nosotros.